Vamos a hacer un licuado de leche de amaranto, este es el amaranto, es súper barato, le ponemos la que aquí adentro, 4, 5 cucharadas de amaranto, esta es linaza en polvo, ayuda mucho a la digestión, una cucharada grande, y esto primero se va a licuar, haga polvo. Aquí tomate. Ahí está, le falta un poquito para que todo se haga polvo. Ahí está. Luego le vamos a echar la pasa. Esto también es bien barato. La ciruela pasa es nuestro entrusante. Yo le pongo como 6. 4, 5, 6. Y ya le vamos a echar agua fría que teníamos en el refri, poquita, para que licúe todo eso. Le echamos vainilla, un, un chorrito para que sepa rico. Tengo miel. Esta es miel, súper rica. Miel mantequilla. Como ahorita no tengo azúcar, le voy a echar una cucharadota de miel, porque aparte ya tiene el, el, la sirve la pasa. La miel nos va a dar energía... Y la cirugía la pasa nos va a ayudar a limpiar nuestro intestino. Es importante limpiarlo. Entonces limpuamos otra vez. Agarramos un plátano, yo los congelo. Para que duren más cuando ya están bien maduros. Como... ¿Sí? Es cuando mejor sirven, no es cierto que ya no sirven Es cuando más dulces están Entonces echamos el plátano y como está frío pues va a saber rico Y ahora sí le echamos ya más agua Entonces ya queda listo y se puede usar de desayuno o de cena este licuadito, le pones un poco de té y ya queda listo.